En este tutorial os vamos a mostrar los contenidos y el funcionamiento del curso en línea de alfabetización archivística, desarrollado en el marco del proyecto European Digital Treasures, cofinanciado por la Comisión Europea. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar el patrimonio europeo, en especial su parte digital, promoviendo su divulgación y uso e intentando llegar a nuevas audiencias. En este contexto, se ha creado este curso para ayudar a los profesores a introducir a los estudiantes de secundaria en el mundo de los archivos. El curso está disponible tanto en español como en inglés. Para acceder a él tenemos que crear una cuenta de usuario. Para ello damos a crear nueva cuenta y rellenaremos los campos que nos piden. Nombre de usuario, contraseña, la dirección de correo, correo, nombre, apellido, ciudad, país. Recibiremos posteriormente un email de confirmación en el que nos digan que la cuenta está activada. Luego entramos con ese nombre de usuario y con la contraseña y accedemos al curso. Una vez entremos con nuestro usuario, tenemos que volver a seleccionar entre el curso en español o en inglés. En la parte izquierda de la pantalla vemos la estructura del curso, pero también en la parte central, en la pantalla principal, podemos navegar por él. Nos vamos a encontrar con una introducción general, donde nos indican que está compuesto por tres módulos y a continuación vamos a tener introducciones específicas a cada uno de los módulos que vamos a explicaros a continuación. a entrar en el módulo primero una introducción a los archivos eh, como veis tenemos un vídeo introductorio en el que nuestra compañera de malta nos explica un poco en qué consiste este este módulo eh, también vamos a podemos ver justo debajo los resultados de aprendizaje, lo que se pretende que el alumno alcance tras eh, realizar este módulo. Entender que es un archivo, sus cualidades, la evolución, la importancia que tiene en el desarrollo del pensamiento crítico y el valor de los archivos eh, como un medio de acceso a la memoria colectiva. Como veis, está dividido en varias secciones. Vamos a entrar en, en la sección primera, definir definición de archivo, damos a entrar, y aquí nuevamente en la pantalla tenéis en la parte izquierda eh, las partes en las que está dividida esta sección con contenidos y con test de control. Terminando con un resumen eh, y unos recursos útiles. A medida que vayáis avanzando y completando terminaréis la sección. Una vez terminada, tenéis que salir de ella eh, dando al botón de salida. Para finalizar el módulo, debéis completar todas las secciones y, como veis, no podéis acceder a ellas, algunas de ellas sin haber terminado las anteriores. Vamos a ver ahora el módulo 2, el archivo de todos, un archivo para todos. Eh, nuevamente tenemos el vídeo introductorio y al final de este módulo el alumno podrá identificar documentos eh, sobre su vida, diferenciar entre información eh, privada y pública, además de conocer sus derechos en relación a estos documentos. Si seguimos un poco para abajo vemos las diferentes secciones, nuevamente eh, hay algunas de ellas que solo podéis acceder a ellas tras haber completado las anteriores y vamos a entrar en, en la sección primera esta primera sección trata de los registros de los sucesos más importantes de, de nuestras vidas nacimiento muerte documentos de, de identidad matrimonio y cohabitación etcétera vamos a ver por ejemplo eh, los relativos al nacimiento eh, encontráis un ejemplo de una partida de nacimiento con las diferentes partes en las que está dividida Vamos a ver cómo se gestiona esa tramitación, quién debe de realizar el trámite, las autoridades implicadas, etc. Además, contamos con ejemplos de documentación real, como es la partida de nacimiento del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. podemos terminar este tutorial sin pasar por el último de los módulos, el, el módulo tercero, enseñando con fuentes primarias. Eh, este nos ofrece una serie de recursos útiles para los profesores en su labor de enseñanza. La temática es de, de gran actualidad, pandemias, epidemias, crisis económicas y migración. Eh, vamos a ver un, los materiales de clase que están disponibles en este módulo. Los materiales didácticos están estructurados en función de su temática. Tenemos una introducción general y posteriormente vamos a ver los diferentes temas. Pandemias, epidemias, con sus materiales correspondientes. Seguimos avanzando. Crisis económicas. por último, Migraciones. Comenzamos la sección 2, eh, los materiales didácticos. Tenemos una pequeña introducción general y luego está dividido por temáticas. Cada tema, en este caso pandemias, epidemias, eh, se cuenta un poquito en qué consiste y, en este caso, tenemos la viruela, la peste, el cólera, la lepra, con las fuentes primarias asociadas. Es muy importante la presencia de una guía docente para cada temática. En ella están detallados los antecedentes históricos, un resumen de la lección, los objetivos a alcanzar, el tiempo, el grado recomendado para la utilización de, de estas fuentes primarias, el periodo temporal, los materiales requeridos, el procedimiento, todo esto son ayudas para los docentes. Vamos a ver el ejemplo de la viruela, donde encontramos una breve descripción de la enfermedad con los documentos originales asociados, en este caso, tres. Vamos a ver el primero de ellos, que es una carta de presentación de la vacunación contra la viruela al presidente de Guatemala. Como podéis observar, aparece la imagen del documento, además de una ficha explicativa, con su título, la fecha de creación o de publicación, el archivo en el que se encuentra, una descripción de, del registro. Es muy importante la aparición de la transcripción del texto original y los enlaces directos a los portales de los archivos que contienen estos documentos. Aquí tenemos el enlace a una imagen de alta calidad, podemos agrandarla, descargarla y el enlace a los portales, como he comentado, en este caso al portal de archivos españoles PARES. También podemos acceder al expediente completo desde aquí, con unas imágenes que podemos guardar, descargar. Esto es todo, con esto finalizamos el video tutorial Esperamos que os sea de ayuda y que os animéis a utilizar este curso de alfabetización archivística. Muchas gracias.